En algunas ocasiones recibimos consultas de trabajadores y trabajadoras que nos preguntan si tienen derecho a vacaciones, debido a que en su empresa le han dicho que en su caso no hay vacaciones. Otras veces, disfrutan de dichas vacaciones, pero en menor cuantía de lo establecido legalmente. En el vídeo de hoy, para prepararnos para el verano, vamos a hablar sobre el derecho a disfrutar de vacaciones. El derecho a disfrutar de vacaciones lo tienen todos los trabajadores. No existe ninguna limitación, ni por contrato, ni por categoría profesional, salvo algunas restricciones para sectores específicos. Recordemos que este derecho viene establecido en el Estatuto de los Trabajadores, por lo tanto los convenios solamente pueden mejorarlo, nunca reducirlo ni eliminarlo. Otra cosa es que tu jefe sea un listo y quiera venderte la moto diciendo que en su empresa no hay vacaciones. En este caso recordamos una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que viene a decir que cuando el empresario impide al trabajador disfrutar de sus vacaciones, éste las acumula y no las pierde. Las vacaciones han de disfrutarse, es decir, no cabe la posibilidad de que te las retribuyan con el fin de evitar que las disfrutes. Esto solamente es posible cuando el contrato se extingue. Por ejemplo, si eres despedido y no has disfrutado de tus vacaciones, tienes derecho a las mismas en proporción al tiempo trabajado. Debido a que has sido despedido y no puedes disfrutarlas, la empresa ha de retribuirlas. Este es el único caso en que la empresa puede retribuir las vacaciones no disfrutadas. El periodo de disfrute de vacaciones no se puede imponer. El Estatuto de los Trabajadores prevé que el periodo de disfrute ha de pactarse entre trabajadores y empresarios, permitiendo que los convenios colectivos determinen reglas para su fijación. Además, hemos de recordar que la trabajadora ha de conocer con al menos dos meses de antelación cuándo va a disfrutar las vacaciones. En definitiva, no cabe la imposición. El trabajador puede estar en contra de la decisión empresarial de la fijación de la fecha de las vacaciones. En caso de que sea imposible negociar con el empresario, el trabajador puede demandar ante la jurisdicción social con el fin de que sea un juez quien señale la fecha de disfrute de las vacaciones. El derecho básico a disfrutar de vacaciones son 30 días naturales, incluyendo domingos y festivos. Cabe la posibilidad de que el convenio colectivo aumente esos días o los establezca como días hábiles. Sin embargo, como mínimo, se han de disfrutar de 30 días naturales. Por lo tanto, si la empresa te dice que tienes derecho a disfrutar de vacaciones pero en menor cuantía, te está mintiendo. Por lo tanto, puedes demandar a la empresa con el fin de que reconozca tu derecho a vacaciones y el periodo de disfrute. Recordemos que el trabajador tiene derecho a disfrutar de 30 días de vacaciones cuando presta servicio durante un año entero. Si presta servicio en menor medida, tendrá derecho a vacaciones en parte proporcional. Si ha sido imposible hacer uso de las vacaciones debido a que el trabajador se ha encontrado en situación de incapacidad temporal, el Estatuto prevé que pueda disfrutar de las mismas una vez que se te dé alta. Todo ello siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses desde que finalice el año en que pudo hacer uso de las mismas. Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a disfrutar de al menos dos semanas ininterrumpidas de vacaciones. Es cierto que el Estatuto no prevé esta posibilidad, pero sí que lo prevé el Convenio 132 de la OIT. Esto quiere decir que el trabajador ha de disfrutar de al menos dos semanas ininterrumpidas de vacaciones. Para acabar, los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho a disfrutar de vacaciones para dedicar tiempo al esparcimiento personal y para evitar la alienación que produce el trabajo. Estas palabras no son mías, sino que son del mismo Tribunal Supremo. Por otro lado, en el caso de que la empresa se niegue a reconocerte de vacaciones, te recomendamos que te pases por la asesoría jurídica con el fin de asesorarte sobre tus derechos. Además, recomendamos que antes de mantener una discusión personal con la empresa, realices tu reclamación por escrito, con el fin de protegerte ante despidos y otras posibles represalias. Hasta aquí el capítulo de hoy. Esperemos que te haya sido de utilidad esta información y si tienes alguna duda, pásate por la sede de CNT más cercana a tu localidad. En el próximo capítulo de la asesoría jurídica hablaremos sobre los derechos de las trabajadoras del hogar.